Protejo a los inocentes y los que temen a los inocentes y fijos. Escúchame, Kila. ¡Eres un maldito! ¡Él es real! Yo existo. Ahora, trata de matarme. yo oh. madre. ¡Yo soy! ¡Yo soy puta madre! ¿No? ¿Cuándo se permitió a los japoneses portar armas tan grandes? ¡Me atraparon! ¡Soy parte! ¡Soy parte! ¡Soy parte! ¡Soy parter ¡Soy parte! ¡Soy ¡Eso me due- ¡No! 35 segundos ¡40! 37 39 oh, 37 Significa que Nikami hizo lo mismo que Nikami Me aseguré de que Nikami fuera eliminada Que no era mi deber hacia ti ¿Qué? ¿Mi Dios? ¿Mi Dios? ¿Te ¿Qué? Entonces... Será conveniente para nosotros que no te vean los humanos. Ve afuera y vigila. ¿Entendiste? En cambio, juntos, juntos, somos los juntos Maré, y ele, junto marefusosa, ele, ovejo veo hoy musa y zodio, adiós es y elea otro de caricias o miradas me son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 Y ahora los saludos. Bueno vale. Adiós.